Gracias a las placer, chicas vale. de las tutis en voz, la verdad que hermosa nota. Ya estamos con nuestra próxima invitada, también la vamos a recibir con un fuerte aplauso sí. a Reina Risato de Radio Brava. Reina. Bienvenida Reina, ¿Cómo ¿cómo ¿Cómo están? ¿Cómo bien recibida. Muchas venir. gracias. Un placer. De... Ya lo hemos estado contando, ya spoileamos esta noticia nosotros, sí. porque Brava viene con un super concurso que tiene que ver con la vuelta a los recitales, con la vuelta a los festivales que tanto nos gustan y la música que sobre todo es protagonista. Exactamente, en Radio Exactamente. Brava, ¿no? se viene el Kilmes Rock 2022 y estamos sí. a full tanto en Brava. Como en nuestras redes sociales uh -huh. Vamos a viajar directamente a Buenos Aires Y vamos a poder presenciarlo Y todo esto lo vamos a ir contando pasito a pasito A través de nuestro perfil Así que aprovecho de invitarlos a todos a que nos empiecen a seguir en nuestras redes En Instagram uh -huh. nos encuentran como Radio Bravo Oficial y en Facebook Bravo 94.9 Me encanta eh... Lindo line-up que presenta este festival, Buenísimo. ¿no? Bueno, estamos escuchando a Nati Peluso, que será una de las grandes protagonistas, va a estar trueno también y bandas internacionales como Gorilas. O sea, el Kilmes Rock claro. volvió con todo, con una gran apuesta y artistas de, de diferentes nacionalidades, y sobre todo, bueno, los que suenan en brava. Justamente. Exactamente. Y Por eso eso es, nos lo mejor, eso es lo mejor de todo en realidad del Kilmes Rock. Viene con una propuesta totalmente nueva, uh -huh. en donde no solamente vamos a poder escuchar rock, ya sino no es también. Rock claro. este no es rock uh -huh. nada más. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, como vos decías, con Ati Peluso, con Itquila, con Trueno. Me es decir, que también hay un espacio. Para la movida urbana, por así decirlo. O sea. lo, lo nuevo. Lo nuevo. Claro, claro. ¿Claro? claro. Está buenísimo que, que estos festivales, bueno, lo mismo pasó con el Cosquín, viste que también claro. tenemos eh, entradas en Brava, que ya hay distintos escenarios y propuestas uh -huh. para todos los gustos, para Total. no segmentar únicamente para el público netamente rockero. Exactamente. Claro, ¿Y exactamente? ¿cómo exactamente? Pueden participar la, el público, todos los que nos están viendo del otro lado, Renato. Para participar tienen que mandar un mensajito de WhatsApp al 2613-44000 uh -huh. y agregar la palabra Quilmes Rock, pero todos juntos, ¿sí? sin separar. Bien, Bien. sin espacio. Buen, sin espacio. Buen dato. Oh. Obvio. la palabra clave exactamente sí o sí no se olviden de esa palabra y agreguen su nombre su apellido y su dni completito perfecto próximo 30 de abril vayan guardándose la fecha porque es la manera de atraer la suerte no si sí. vos ya decretás que te vas a ganar estos claro. pases anda pidiéndote los días en el laburo anda organizándote anda preguntándole a tu pareja o a tu mejor amigo si me vas a acompañar en el sábado no? o te quedas cuidando a los chicos Ah, ah claro, también y bueno. te vas con una amiga con un amigo porque son pases dobles Eso claro son pases dobles así que Hay que aprovechar por ahí Carazo, de una, Me encanta colapsar Me imagino el Whatsapp La línea sí. de ustedes chicas Con los sí. Cada vez que lo mencionamos Es como boom sí, Explota sí, sí. Muchísima sí. gente Que quiere ir Porque es este, este despertar Que surgió después de la pandemia no sí. Tanto tiempo que estuvimos encerrados Tanto tiempo que estuvimos Con los conciertos virtuales Que estaba bueno sí. Pero no es mole, lo vamos a decir así sí. Porque lo lindo Es ver al artista cara a cara Poder volver a encontrarte Con gente de distintas partes Del país que llegan Para presenciar Estos festivales tan lindos Bueno y de hecho Ya empezamos acá En Mendoza A sembrar esta semana visita Norrena con lo que claro. fue el Festival Dripping y esta cobertura donde estuvo Lidki y la Lucra y vos estuviste así presente haciendo la animación y Exactamente. la Exactamente, hicimos toda la conducción, lo pudimos transmitir en vivo y fue una locura. La gente también, lo bueno es que compartía con nosotros. Claro. claro. Eso también está copado. Qué esa experiencia. Sí, sí, sí, bueno. sí. Muy bueno, muy divertido. Estuvimos ahí acompañados con todo el equipo, con los chicos de Dale que va, que son los chicos de La Noche uh -huh. de Brava uh -huh. y un trabajo Precioso. Sí, cambio, también muy bueno, bueno. Lo hicimos con la Conga, viste que está la Conga ahora sí. en, en, el, en la Arena Maiputo de esta Toda semana. semana. Tuvimos hasta incluso a Meetangri claro. con nuestros oyentes. Pudieron ir a conocerlos, así uh -huh. que a full con toda esta movida de, de recitales, de música. Qué animado, los chicos de La Brava, los oyentes de La ¿Cuántos Brava. Premios, Cuántos ya? premios. Sí, sí, Me sí, encanta. la verdad que los tenemos ahí arriba de un péstalo a los oyentes porque todo el tiempo <ríe> traemos cosas para ellos. Incluso mostramos mucho ahora a través de nuestras redes sociales, a través de las historias. Estamos uh -huh. a full, ahí pudimos mostrar un poquito lo que fue el meet and greet, que era claro. lo que estabas hablando vos y bueno, así que ahora que se viene el Quilmes Rock que nos empiecen a seguir, que van a poder ver todo por me más de que no puedan viajar sí. por intentados a participar. De paso, Reina, contanos sobre tu programa porque hace poquito vos sí. estabas eh, en Radio Brava, es verdad. una nueva figura de la radio así que, uh -huh. vendamos el espacio eso, claro ¿De qué bueno. tu programa, Modo Random en qué horario te pueden escuchar y con qué se van a encontrar En Modo Random, eh, tenemos un programa como súper musical, muy distendido uh -huh. muy divertido, eh, jugamos un montón de juegos, tenemos un montón de premios también y dentro de poco se va a abrir una nueva sección de entrevistas random. Ah, muy bien. Por ahí vamos a traer un montón de gente, vamos a estar charlando un poquito, pero bien random. Cosas bien. que tal vez no te, ima no te imaginas ese tipo de entrevistados. Bueno, lo vamos a tener ahí los días martes y me pueden escuchar desde las 15 hasta las 19 horas. Perfecto, cuatro oh, horitas bien. a full música. A full. Hoy qué con qué se viene, por ejemplo, el programa. Hoy se viene con Vale Todo. Ah, me encanta, que Sí, pasamos de un trata. género a otro. Ahí va. Música desde, no sé lo que, si pide, lo que pida, lo que, pide, lo lo que, que la te Exactamente, no ¿Me sé, me gusta. dice el tractor amarillo lo pasamos Eso es, el sapo Pepe, lo pasamos, <risas> lo pasamos. De Está todo buenísimo, Es que sí, es, es trabajar por, por los oyentes en definitiva claro. Que es lo que escuchan Hoy también, bueno, es que el vale todo es una programación ah, Que, va, que todo va todo día. el día sí. Vamos pasando la, la, la pelota y la posta con las chicas Y mantenemos esa programación Que ya los oyentes la conocen La esperan, esperan nuestros juegos Y bueno, Radio Brava es una radio que ya tiene Más de 25 años, si no me equivoco Muchísimo. Este año cumplimos eh, 27. Así que imagínate, gente que la sigue desde hace muchísimos años, que, que disfrutan de nuestra programación que te propone eso, desconectarte un poquito de, de la realidad, de las noticias y bueno, escuchar música, entretenerte, disfrutar. Y qué mejor poder premiar a todos esos oyentes, en este Lujo. caso, con las entradas para el de claro. Rock. qué, Chica, más qué lindo Así que bueno, la invitación a todos para participar. Mira, ahí tenemos las redes sociales esta. verdad que también le estamos metiendo muchas fichas, Rena. A full. A full, la <risa> <a full>, verdad. <risa> Estamos a full, hemos aumentado un montón de seguidores Así que muchas gracias a todos los que nos empezaron A seguir hace poquito Y bueno, Vamos ahí pueden ver cuáles son los pasitos que hay que cumplir uh -huh. para poder participar por estos pases dobles para vos y para un amigo excelente préndanse a la 94.9 ahí los va a estar esperando Reina hoy a partir de las 15 y hasta las 19 modo random y yo en mi caso un poquito más temprano claro. yo soy la que le pasa la me a la le pasa la, da... la, la pelota de 13 a 15 en sí estamos al aire gracias voy a participar Reina. che así, ¿Ah, obvio en una esas, con otro nombre como Juan Castro claro, Juan Castro, no te claro. Juan Castro no ahí pasa Castro, por ahí como piña <ríe> <ríe> los de marketing no lo van a sospechar no, no lo están escuchando no, para nada <ríe> bueno, gracias Rea, Gracias, un placer Gracias por venir. Gracias Gracias por venir. Gracias. La dejamos por aquí porque tenemos que volver al living tenemos para seguir volver. compartiendo los temas que tenemos preparados. Ahí estás viendo el Instagram de Radio Brava. Sí, 33 mil seguidores. Es un montón. Es, es espectacular. Para enterarte, bueno, sobre todos los eh, concursos y sorteos que tenemos por ahí. Nos ponemos cholulos ahora. Venimos sí. con espectáculos.